Dato, el año pasado más de 215 mil personas intentaron ingresar a la UNAM, pero solamente el 11% lo consiguió. Mientras estás viendo este video hay alguien que ya se puso a estudiar. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar fuera? Si por más que estudias sientes que no aprendes absolutamente nada, lo que requieres es un curso donde se vea lo que te van a preguntar en el examen y cómo te lo van a preguntar donde consigues todo eso, aquí en Cubus Educación Visita nuestra página y conoce las próximas fechas de inicio de nuestros cursos Entrar a UNAM con Cubus es posible, porque Cubus te impulsa